Hola, ¿cómo estás? Empieza a hablar contigo el segundo paso para continuar con tu proceso de crecimiento personal. En primer lugar, tenerte en cuenta a ti mismo, estar presente contigo, eso lo tenías en el otro vídeo. Ahora empezar a hablar contigo es un paso muy importante en el crecimiento personal. Poner palabras a quién estoy siendo, cómo estoy actuando, reaccionando... Este es el mejor paso eh, para seguir con el crecimiento porque cuando empiezas a hablar contigo, empiezas a expresar lo que es, lo que está pasando en ti. Por ejemplo, expresar lo que sientes, las emociones que están ocurriendo en ti, lo que sientes en tu cuerpo. No estamos acostumbrados a expresar desde lo emocional, no decimos oye, estoy preocupado pero siento miedo por esta circunstancia o estoy un poco entristecido y siento como un poco decaído, ¿no? hablar de nuestras emociones. ¿sí? Esa es natural, porque normalmente hablar de nuestro interior y nosotros mismos se tilda, se etiqueta como que es peligroso, ¿sabes? El, la vulnerabilidad, el presentar nuestra vulnerabilidad, los otros pueden aprovecharlo y no queremos que nos hieran, entonces no estamos en ese hábito de poder compartirnos, pero por lo menos hacerlo con nosotros mismos. Una pregunta que puedes hacerte, ¿cómo me estoy sintiendo ante esta situación? ¿Cómo me he sentido después de esta experiencia o de este rato que he pasado con los amigos o con esta persona? ¿Cuáles han sido mis pensamientos? Naturalizar nuestra lingüística, naturalizar lo que somos, lo que expresamos. Si sientes miedo, expresa tus miedos. Oye, tengo miedo y además el miedo es a esto. Este es un gran paso de empezar a conectar contigo, con tu interior habitarte. Si sientes ira, estás enojado, te has enfadado, expresa esos sentimientos de ira, expresa los motivos, oye, me he enfadado por esto. Es que no me gusta que pase esto, es que cuando alguien dice esto, yo me siento y con el yo, empezar a expresarnos desde nosotros mismos, expresarnos los motivos y luego también pensar... En nuestros deseos. Oye, ante esta situación yo preferiría que esto fuera de esta manera o de esta otra. De esta manera podemos compartir con el otro cómo nos estamos sintiendo y además podemos compartir cómo nos hubiera gustado que fuera la experiencia, sin invadir el espacio del otro. Estás triste, bueno, consuélate a ti mismo, habla contigo, no pasa nada, todo está bien, esto va a pasar, te puedes animar también, oye, ¿no? voy a dar una vuelta, voy a despejarme. Y empezar a transformar desde ahí. ¿sí? Es decir, puedes decidir ir hacia donde quieres avanzar. Fíjate que las palabras son órdenes a la vida. Para que cree la realidad que tú expresas y la realidad que tú quieres. Si realmente lo deseas. ¿no? Cuando te centras en lo que no quieres, estás en el, lo que yo diría la oscuridad, no buscando la luz. Estás en una habitación oscura y lo que quieres es destruir la oscuridad. No quieres vivirla, no quieres experienciarla, pero dos cosas pasan ahí. Una, que justo recordándotelo a ti mismo y diciéndotelo, estás justo conectando con esa oscuridad y te llega el frío de esa oscuridad. Y dos, no buscas el interruptor de la luz. Ahí uno pierde lo que es la conciencia al decir, bueno, esto es lo que sí quiero, esto es lo que va conmigo. Y esa es otra invitación a que puedas pensar acerca de lo que sí quieres incluso en esos momentos difíciles. Cuando te centras en lo que no quieres, la vida no sabe qué es lo que no quieres. El no lo quita y te trae más de lo que no quieres. ¿sí? Por eso se habla de pensamientos positivos. ¿sí? Hoy día, eh, la cuántica actual va en ese camino. Toda realidad es posible y puede aparecer. El mundo científico todavía está en el camino un poco lento ilimitado de todo lo científico, abrirse a lo espiritual, abrirse a lo desconocido, todo esto estará cambiando, ¿no? pero por ejemplo cuando tú quieres, si te apetece fruta vas a ver las fruterías en la calle, porque te ha apetecido la fruta, cuando vas caminando verás las fruterías, pero si no te apetece la fruta, ni siquiera lo piensas, ni siquiera lo estás creando en tu mente, la realidad no va a aparecer para ti, porque vas a ir por la calle y no las vas a ver, no vas a ver las fruterías, pero están, Así que toda la realidad que tú deseas está ahí para ti. No lo dudes, solo es si te configuras de la manera adecuada. Oye, voy a pensar en que sí está para mí, sí quiero esto, y lo, te olvidas, y empiezas a continuar en tu día a día. Empiezas a ver, ¡pam! cosas nuevas, nuevos detalles que te van a mostrar eso que sí quieres. Así que esta es la propuesta, ¿no? De, de segundo paso. Empieza a crear la realidad a través de expresar lo que sientes y lo que sí quieres, lo que piensas, lo que crees es como empezar a habitarte a ti mismo sincerarte conectar con esa esencia de ti que siempre ha estado ahí que ha sido un desconocido pues porque hemos estado más con el foco fuera sin centrarnos en nosotros mismos hablo de mi experiencia personal yo vengo de ahí sabes a dónde voy a ah, corriendo actuando pero yo y qué quiero yo nada empecé a decir ostras esto tiene valor también lo que sale de mí anda siempre he perdido con miedo estar equivocado, no será lo que los demás quieren, es un lío, se te presenta un, un lío cuando vas creciendo porque recibes impulso de que la vida es en una dirección, que es más para los otros, un montón de reglas, de creencias, mandatos que quedan en las paredes de tu casa, cuando vas al colegio, cuando luego te relacionas en el trabajo, hay una forma de funcionar y dónde quedas tú, se olvida, entonces te entra la duda porque dices, bueno, ¿y yo eh, podría... ¿Haber decidido hacer algo diferente? ¿Podría haber decidido hacer algo para mí mismo? Este es el poder personal del crecimiento. ¿Sí? Bueno, ahí os dejo un mensaje. Te... Espero que os haya transmitido. Y de verdad, no es la idea de transmitiros. La idea es que lo llevéis a vuestra vida. Que realmente podáis utilizarlo. Quedaros con algo que realmente penséis que es útil. ¿Qué te llevas de esto que Humberto está transmitiendo? Y desde aquí. Adelante, da el siguiente paso en tu vida Vive la experiencia y aprende por ti mismo Contigo misma Es a quien te tienes Si tienes dudas, consulta, pregunta Sigue interesándote en tu propio crecimiento Bueno, el próximo vídeo eh, del paso 3 eh, En este caso, bueno se, se enfoca en encontrar el camino no ¿Cómo elegir lo que soy? no Y no perderme en ello Desde esas dudas que solemos tener no Cuando hay dudas Así que bueno, te invito a que que sigas viendo los vídeos, el siguiente, y también si quieres suscribirte para recibir todos los vídeos que van a ir saliendo, pues adelante. ¿eh? encantado de además resolver las dudas, comentarios que quieras poner y preguntar. ¿vale? Venga, que vaya muy bien contigo mismo y acuérdate, exprésate hacia ti mismo y expresa quién eres, que está ahí y es el potencial.